Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz martes para todos, qué alegría que podamos iniciar nuestra jornada en la santa presencia del Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por todo lo que Él nos da, por lo que Él hace en nosotros, por lo que nos confía. Un nuevo día que el Señor pone en nuestras manos. Digamos juntos, su gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy martes vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y, vinieron que, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pero los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, rastregando bien, aferrándose a la tradición de los mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar platos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas preguntaron, ¿Por qué no? ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Pues bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me han está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, Anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre se le va a Pero ustedes dicen, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corban, es decir, ofrenda sagrada. Ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición. Y ustedes transmiten, y así hacen otras cosas semejantes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ante pues, como la, la, el asombro que tienen estos fariseos de que algunas tradiciones de, de, las pure, de los ritos de pureza no hacen los discípulos de Jesús. Jesús invita a estos hombres que están ahí sorprendidos a que alaben y a que honren a Dios, no solamente con los ritos externos, sino sobre todo con toda su vida, con la vida interior. Miren, queridos hermanos, más allá de las cosas externas, de los ritos externos está la vida interior. De nada sirve que doblemos la rodilla externa si el alma, si el corazón no se arrodilla delante de Dios. Muchas veces nos quedamos en lo externo y quedamos ahí, pero en el fondo hay un corazón arrogante, un corazón duro. El Señor Todopoderoso nos llene su gracia y su fortaleza. Amén.